Hola, buenas tardes nativos de redes sociales. Bueno, las redes sociales también no son solo un campo de diversión, también son un campo de discriminación racismo. De esto vamos a hablar en el día de hoy con invitados muy especiales. Esto es NERS. Bueno, cuando estamos navegando por las redes sociales, siempre vemos ahí que hay muchas publicaciones racistas y discriminatorias, ¿no? De eso vamos a hablar con nuestro invitado especial, que es Valentín Murillo. Hola Valentín, ¿qué tal? Hola, Evo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a toda la teleaudiencia por ver este magnífico programa. Gracias, bueno, Valentín, eh. presento a Valentín. Valentín es un futuro politólogo, ¿no? Pero también autodidacta a... En filosofía, en sociología y también militante, ¿no? Militante del FREC, creo. ¿no? Un activista en las redes sociales. Valentín, hay que estar siempre navegando. Te, después hablaremos del TikTok. Al final, <risa> tenemos sorpresita claro. con TikTok con el Valentín. Uh, ve, ¿Ves muchas uh, uh, publicaciones, un ambiente discriminatorio y racista en las redes sociales? A ver Edu, yo creo que lo más importante de tomar en cuenta que las redes sociales hoy en día no solo se han vuelto un medio de entretenimiento, se han vuelto un medio, eh, como tú mismo lo dijiste, un medio de batalla, de militancia incluso y de difusión. Es por eso que te comentaba ¿no? que había encontrado justamente en las redes sociales un, un modo, un método de eh, poder militar y poder llevar conocimiento a la gente. Y sí, efectivamente, dentro de las mismas redes sociales se puede encontrar racismo, de ese racismo estructural que se está institucionalizando en las, en la, en las redes sociales. Lo podemos ver en las formas de discriminación, por ejemplo, en Bolivia, contra las personas indígenas o indias, eh, las personas afroamericanas, afrobolivianas y, y demás. Eh, creo que es repugnante esto y hay que tener un nivel de conciencia contra uh, la población para repudio esto. Lo bueno es que se puede denunciar y se pueden eliminar este, este, este público. Eso quería preguntar, ¿cómo se puede controlar eso? Porque los medios, por ejemplo, las redes sociales, de verdad, no son un ambiente controlado por una legislación, por ejemplo, ¿no? No existe una legislación. Existe, existe sí la ley contra la, toda forma de discriminación, pero ¿cómo se aplicaría eso en redes sociales? ¿Es posible? Uh, lo más complicado de esto es... Y yo creo que el mayor punto de vista para eliminar esto es la concientización, a enseñar a la población en general realmente qué es racismo, qué no es racismo, que el racismo inverso no existe y demás eh, cosas estructurales de forma teórica como para que entiendan que eso está mal. Y a partir de eso... En Facebook, por ejemplo, que es una de las redes sociales más amplias y donde la mayor parte de la gente siempre está en contacto, en, agarren y se pueda denunciar y se pueda mm, tirar ese video de la red social como tal. Pero sí falta mucho trabajo en el legislativo sobre la ley contra toda forma de discriminación y racismo. ¿no? Creo que falta ese, ese tema de justamente fiscalizar las, las redes sociales ...porque no son dentro del espectro material, si se podría decir. No es muy, muy difícil con los fakes, con la responsabilidad y todo lo demás. Entonces yo creo que más que todo está este nivel de responsabilidad en la misma sociedad. Se intentó, uh, creo que hace algunos años, uh, cambiar el código penal, ¿no? Y de dentro del código penal a tipificar delitos informáticos y delitos informáticos también crímenes de odio no porque por ejemplo yo puedo hacer un perfil falso y empezar a, a, a emitir publicaciones con odio racial o discriminación no como existen los perfiles falsos los famosos fakes y que abundan ahí sobre todo con por ejemplo a Evo Morales no pasan de indio de tal o, o, o colla de tal, ¿no? explicaciones que son de, de hecho virales, porque hay cierto sector de la población que, que sí va por ese lado más a, a, a, no sé si decirlo fascistoide, pero racista sí. ¿no? Creo que es una tendencia bien clara sobre la estructura que ha venido generando el racismo durante muchos años, durante siglos. Y eso es el racismo. Es claro, y me gustaría aclararlo, ¿no? estimado Eduardo, el racismo es una estructura dentro de la sociedad y las élites políticas donde ejerces violencia, eh, valga la redundancia, estructural contra el indígena, el negro eh, y, y demás. Lo que aquí la, la sociedad boliviana está acostumbrada es mezclar justamente dos matices, el racismo y el clasismo, que te convierte en una tendencia fascista y de facha, sí, perfecto. Entonces esa es la idea de entender justamente esto. Cuando a una persona le dices blanco de M ¿no? ¿Ve? o cuando le dices cualquier cosa, eh, no es racismo. Puede ser sí violencia, pero no es racismo. Y es lo que falta entender en la sociedad. Eso es justamente sobre ese punto. ¿Cómo podemos identificar que una publicación es racista? ¿Cómo podemos identificar eso? ¿no? Esta publicación es racista, esta no es. ¿O es discriminatoria? Y sin hablar de los blancoides, no, yo soy medio blanco, pero los blancoides que dice que lo que decías, existe el racismo invertido o al revés, o que no existe, ¿no? porque hablas que es una estructura, pero ¿cómo identificar una publicación racista? ¿Cómo identificas? Creo que más que todo es justamente contra el resentimiento la, uh, contra las personas que han logrado obtener en este periodo de, del gobierno del MAS PCP o del gobierno popular, de la Asamblea del Poder Popular, como se quiere instalar ahora con más fuerza y todo lo demás, es el resentimiento de que el indio no puede gobernar. Por ejemplo, hace muy poco tiempo tenía eh, la, una conversación con algunas personas y me decían, no, es que el indio no puede venir acá a la ciudad a orinar mis calles, no puede venir a pichar coca y botar su coca. Eso sí es racismo y aparte tiene connotación clasista. ¿Por qué? Porque estamos hablando de echarle la culpa al indígena o al, o al negro o a, o a cualquier otra etnia que se la ha oprimido durante años de no haber tenido educación gracias al Estado. Entonces, esa es parte de la, del, justamente de ese racismo estructural. Pero también, como nos dice Fanon, hay ex, existe personas que son de esta, de esta etnia o de este extracto social y cultural que quieren y aspiran a ser blancos. Entonces también eso es destruir esa parte. Entonces, ¿cómo manejamos la libre expresión en las redes sociales? ¿Cómo podemos manejar eso? Es justamente con el conocimiento. Es una tarea que yo la veo muy complicada y tiene que ser eh, manejada desde el Estado tal vez y también desde nosotros que somos militantes. ¿No? Eh, concientizando, sacando TikToks, usando el mismo Facebook como un instrumento no solo de diversión y entretenimiento sino también para hacer conocer a la gente lo que realmente está mal ¿no? Si, no si la gente no entiende el sentimiento de lo que está mal o está bien por estereotipos que se les han inculcado bajo esa estructura racista no va a haber ningún cambio por más que haya una ley que te imponga y te diga te voy a meter a la cárcel porque lo digas no importa, eso, eso uh, pasó en 1900, uh, 1929 en, en, en Italia, por ejemplo, con los movimientos fascistas de Mussolini y todo lo demás. Entonces, las personas van a expresar lo que tengan que expresar sin miedo a la cárcel y a lo demás, porque van a entender sobre su subconsciente que lo que están haciendo está bien, cuando no lo está. Bueno, muchas gracias, Valentín. Contigo volvemos al finalcito claro. con la sorpresita. Claro, claro. Y bueno, con Valentín hemos dilucidado un poco de lo que es racismo e discriminação. Agora vamos ver um vídeo, vamos com Dale Play. <música> vamos a hablar de un tema muy importante el hecho de que te ataquen o te denigren por ser blanco sí es violencia pero no es racismo el racismo inverso no existe ¿por qué te lo digo? porque el racismo inverso es una percepción subjetiva por violencia hacia una persona por ser blanca o tener rasgos, rasgos caucásicos, claro ejemplo los blancos no saben bailar o este, esta percepción es puramente individual y subjetiva y no es estructural como cuando dicen indio de mierda o Uh, negro de miedo ¿no? en ese sentido durante más de 500 años se ha venido esta estructura acomodando en las élites sociales y políticas haciendo un, una opresión uh, sumamente fuerte y estructural valga la redundancia entonces la violencia hacia un blanco es simplemente violencia, el racismo es estructural el racismo inverso no existe bueno, ahí vimos el video del Valentín Murillo explicando acerca del racismo. Bueno, ahora tenemos otra invitada y vamos con otra entrevista. Bueno, aquí tenemos una invitada muy especial, que es Juliana Singolani. Uh, Hola, gracias por venir. ¿cómo estás? Juliana es comunicadora social, boliviana, paseña, pero ha estudiado en la Universidad de La Plata. En la UNLP de La Plata, ah, la Universidad de la Plata. de la Plata. Comunicación social. Juliana, ah, y hablamos de Argentina, ¿no? Que tiene ah, una no. comunidad boliviana Enorme. gigantesca, sobre todo entre Buenos Aires, ahí, Cava. Bueno, ah, ¿has visto...? Hablamos directo del asunto, ¿ha visto uh, episodios de racismo, varias de las redes incluso? Vamos Episod a hablar de las redes. Claro. ¿no? Yeah. <risas> episodios de violencia en redes sociales, no sé, a través de argentinos hacia bolivianos. Ya, yeah. eh, a ver, eh, en, de, qué ¿de qué hablamos cuando hablamos de racismo en las redes sociales? O eh, quiénes somos, o sea, porque las redes sociales están conformadas por usuarios que somos nosotros, eh, sujetos políticos también, que tenemos intenciones, ¿no? Cuando eh, comunicamos hay una intención detrás. Entonces, eh, como decía Valentín también, la responsabilidad que tenemos cada uno eh, de consumir y transmitir eh, el mensaje que queremos dentro de las redes sociales, que es nuestro medio, eh, digamos, de comunicación. Eh, hay, hay, o sea, hay mensajes misógenos, hay mensajes racistas, eh, creo que es eh, como el discurso más fácil, más cómodo para, para la gente. Eh, a la hora de sentirse, o sea, si, la, si digamos nos sentimos incómodos, ¿a qué acudimos? Al, al, al odio, al racismo, a ese tipo de mensaje que eh, nada, genera eso, ¿no? O sea, y se reproduce. ¿Qué pasa con las redes? Con la inmediatez, es que pones una foto pones un mensaje y al toque ya te están contestando y ya veo una foto eh, que me parece otra persona entonces ya tengo que atacar, eh, tengo que ofender porque caigo creo en la comod comodidad, ¿no? Claro, por ejemplo en El Alto creo, creo que hicieron un concurso de belleza sobre la Miss Barbie, ¿no? Sí, Miss Barbie. Y, y los comentarios uh -huh. eran así pre prejuiciosos totalmente, ¿no? Es que sí, es la estructura, ¿no? También lo que decía Valeria. Es como estructura racista, también una estructura patriarcal, eso iba a decir. Patriarcal, tal cual, o sea, eh, la cosificación de la mujer dentro de las redes también, porque eh, dentro de la red que tengo que estar bien vestida, bien maquillada, porque eso es eh, lo que suma, ¿no? Y... Son los likes, son los me gusta, entonces mientras más eh, likes y me gusta tengo, es como que mi autoestima sube, pero bueno, es un, es un campo bastante complejo. Creo que todavía así como comunicadores tampoco estamos eh, muy preparados, ¿no? Porque viene a democratizar la palabra, en teoría, las redes sociales, ¿no? O sea, es como un campo re diverso. ¿Y qué pasa? Que eh, hay tantas subjetividades, eh, tantas inseguridades también allá adentro, que después, no sé, es como... Y tal es, vez tiene que estar más ligada al patrón de belleza occidental, por ejemplo, ¿no? Cuanto más occidental, el patrón de belleza impuesto a... Uh... Claro, y aparte los filtros, o sea, hasta el ah. mismo Facebook, Instagram, o sea, las plataformas te obligan a que vos tengas un estereotipo de belleza y nada, ¿no? y, o sea, y así comunicar, entonces es como que entras en ese circuito impuesto por las redes también, ¿no? Eh, que si ya es como... Eh, hay estudios, o sea, los, los teóricos sociales de, de la comunicación eh, hablan sobre lo público, lo privado, la intimidad, que la intimidad pasa a ser después un show dentro de, de las redes sociales, entonces, nada, es como, es, es interesante para debatir. El punto que dijiste de los filtros es interesante también, porque parece que te blanquea, cuanto más blanco no el filtro, entonces, te achica la nariz, te agranda los ojos, o sea, el estereotipo de mujer así modelo, ¿no? Uh -huh. eh, y ahí ya ves eh, la discriminación, digamos, ¿no? Eh, Porque no hay otros otros tipos, de, aparte, stickers, emoticones, todo. Igual es como que ya el sistema la tiene tan clara que por algún lado te engancha, y ya pone parejas eh, homosexuales, o sea, de sticker y bueno, esas cosas. Podemos decir que usamos filtros para que no nos discriminen, es eso. No, para encajar. ¿Para encajar? Yo creo que es para encajar en la, en la sociedad, para sentirnos parte de, de, de, de, de la masa eh, mm. homogénea, ¿no? De, o sea, de la mayoría, entre comillas, porque, bueno, eso ya también depende eh, de qué. O sea, hay, hay gente que vive de eso, hay personas que viven de eso. Entonces, no, es, ya, yo creo que es, es interesante. Eh, poder analizarlo, reflexionar y qué es lo que queremos nosotros con las redes sociales, ¿no? O sea, cuál es nuestro fin, porque el de, el de digamos, las megaempresas que que manejan Facebook, que ahora se han unido todo, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Oligopolio, monopolio. Claro, eh, digamos el fin de ellos es que tenerte ahí esclavizado que dependas de las redes sociales y, y ahí ya empieza la disputa de bueno quién es más lindo quién quién tiene más likes eh, y todo eso es, es, es algo que, que yo creo que va a llevar años es eh, para encontrar sí. un equilibrio y decir bueno no estamos libres de racismo libres de discriminación se reproduce o sea las redes es yo creo que inclusive eh, se reproduce lo que pasa fuera offline digamos uh -huh. fuera de línea y, y adentro se reproduce lo mismo, lo único que tienes incluso una pantalla y que te sientes más empoderado a la hora de escribir. ¿no? Juliana, muchas gracias, de no, verdad. Pues, Espero que no sea la última vez que estemos aquí. quieras. Y bueno, y ahora vamos con Dale Play. Por sí. favor, sí. le agradeceríamos toda la representación nacional, porque yo tampoco lo entiendo, que de aquí en adelante, ya que hizo el saludo en quechua, pueda hablar en castellano, por favor, como quedamos con la mesa directiva. Pero la verdad es que creo que más allá de eso hay quienes creen, ¿no?, que el Perú soy yo. Y como yo no hablo quechua, entonces el señor Premier, ¿no es cierto?, debe hablar mi castellano. Ignorando por completo que hay más de 4.5 millones de peruanos que hablan el quechua u otra lengua originaria en nuestro país. Pero los egos y la hipocresía, señora presidenta, es algo o son algo de lo que el país está precisamente harto. Bueno, vimos ahí que hasta en el Congreso de Perú hay el debate entre discriminación y racismo. Pero bueno, vamos ahora a un corte y ya volvemos. Bueno, volvimos, volvimos aquí y ahora vamos con Dale Play. Esta semana se ha destapado un escándalo en la alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, el escándalo de los ítems fantasma. Entonces, los ricos compraban casas de Miami mientras los pobres pasaban hombres con los paros. Estamos hablando de más de 800 ítems fantasma, ¿a ustedes no les da escalofríos? Corazón, Camacho y Calvo no querían que se aprobara la ley de ganancias ilícitas, con sus fantasmitas robaron la alcaldía de Santa Cruz de la Sierra. Mientras el escándalo sigue vigente en la alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, la gente en las redes sociales toma el caso con mucho, pero con mucho humor. sucede en las redes sociales la derecha desesperada porque no sabe lo que hacer con los fantasmas que ella misma generó adivina que el comodín de siempre está intentando inculpar y acusar a Evo Morales que ni siquiera es presidente de Bolivia más de los ítems fantasmas que ellos mismos generaron mira, ha salido Camacho a hablar y han resucitado las monedas políticas, Tuto Quiroga y Carlos Mesa pero quién, quién ha bajado esa línea Aquí está Walter Chávez, que está en Facebook con su perfil falso, llamado Marcisilla, que creo que era un eh, franquista de la Guerra Civil Española. Y ahora vamos a nuestra parte más emocionante del programa, ¿no? Vamos con Avatar. Bueno, estamos de vuelta con, con Valentín, que se ha transformado de entrevistado <risa> a avatar, así una metamorfosis ha sufrido <risa> Valentín. Bueno, que también es TikToker y vamos a ver un TikToker tuyo, uh, uh, Valentín. Vamos a ver ahí, Dale, lo que haces en TikTok. esta <risa> canción. <risa> Bueno, bueno, Valentín, qué buena onda. A ver, ¿cómo has entrado en el mundo del TikTok? ¿Qué has percibido ahí? A ver, Edu, te comento. Creo que el tema del TikTok es una red social que muchas personas le tienen miedo, tienen mucha vergüenza al principio. Y dicen, no, ¿cómo voy a ser TikTok? No mames, ¿no? Pero es un un tiempo en mi vida agarrado y tenía mucha seriedad, mucha carga y dije, no, vamos a hacer algo para divertirnos, para desestresar porque también tengo ese, ese carácter y esa personalidad donde todo el mundo piensa que yo soy muy serio no y es cuando hago política y, y, y trato barba, de... Y, ahí, y, y, y, lentes, eh. y, y milito, digamos sí, sí, un poco la barbaridad pero, pero necesitaba ese, ese, ese soltar, digamos y también llegar a un público mucho más joven que está interactuando mucho en, en TikTok ¿no? Se ha convertido, creo que, la red social mucho más, más... Uh... milenial Sí. O Centennial incluso, ¿no? Cluster. Incluso, sí, sí, sí. Yo la veo a mi, a, mi, a mi prima, por ejemplo, que está en la promoción, así, y, y siempre están en TikTok viendo más incluso que Facebook, entonces es un espacio, una red social donde puedes interactuar más con el joven. Hablemos de y Centennial, ¿podemos explicar a la gente qué es la diferencia entre Millennial y Centennial? Ya, a ver, no sé si te puedes responder exactamente la, la diferencia, pero te lo Pongo desde, desde mi punto de vista. Yo soy millennial, ¿no? Yo he nacido en los 90, donde todavía conocíamos el cassette, el, el CD, digamos, ¿no? Y el centennial es el que no ya directamente las redes sociales, las plataformas como uh, directamente Spotify, muchas facilidades tecnológicas. Tengo a mis, mis, mis dos sobrinitos, mis dos primitos, así, que, que son unas guaguas, apenas un año, dos años, y ya... ya Utilizan el, el, la tablet, del celular y lo demás, yo creo que están una generación súper avanzada en la tecnología. Estos realmente son los nativos digitales, no, no conocen nada, nada analógico, todo digital. ¿no? Y su plataforma es el TikTok. Bueno, ¿será que podemos hacer un TikTok? Ese que hiciste el último aquí con, con los compas de casa. Al final el programa tenemos esa partecita, hacemos un TikTok. Y lo suben a redes, ¿no? Claro, claro. El, el claro. último, ¿cuál era el último? Era creo que con la voz de Homero, ¿cómo era la cosa? Es que cuando estás ordenado la casa y estás ordenado con buena musiquita, un, un rockcito le metes, pues. Pero ha... mágicamente apareció una escoba aquí, no sé de dónde, del más allá. Ah, y creo que con esta escoba mágica no sé si no nos volaremos, pero vamos a hacer algo. ¿Cómo haríamos? ¿Cómo es la cosa? Antonio Stoeman fue con la batería, creo. Pero que ponga la música. ¿Dónde ¿no? a el Kiss? ¿Dónde está la música del Kiss? Pero vamos. Hay que limpiar el, el estudio. Ah, ah, Obviamente, ¿no? que va a ser que lo aquí. Escuchamos la música. ¿no? Y luego... ah, es bueno, ustedes están en la casa también. Vamos a bailar con Kiss y Homero Simpson. Y con ustedes hasta el próximo sábado. Muchas gracias, nativos de redes sociales. Y me quedo aquí con Valentín. Kiss. Ooh, was oh. I was meant to love you baby You were meant for loving